después de ceniza del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 27 al 32 En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo sígueme, él dejándolo todo se levantó y lo siguió Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles ¿Por qué come y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento Dios exige que Israel sea un pueblo santo. Muchos entendían que para ser santo habría que despreciar a los pecadores y mantenerse alejados de ellos. Por eso los judíos piadosos no comían en la misma mesa con pecadores, ...con cobradores de impuestos como Leví, ni con extranjeros, porque para los hombres del siglo I comer y beber con otras personas crea lazos de amistad y hasta de parentesco. Con hecho y palabra Jesús muestra que su misión no es la de rechazar a los pecadores, sino la de llamarlos a la penitencia e introducirlos en su familia. Aquí Mateo no lo duda en seguir a Jesús. Lo deja todo, se levanta y le sigue. El voto de confianza que le ha dado Jesús no ha sido desperdiciado. Mateo será no solo apóstol, sino uno de los evangelistas. Con su libro que hemos leído tantas veces, ha anunciado la buena nueva de Jesús a generaciones y generaciones. Sé tú como Cristo un mediador, para que los alejados puedan descubrir el amor y la misericordia del Padre que vino por los enfermos de este mundo, por los enfermos del corazón y del alma. Siguiendo el ejemplo de Jesús que come en casa del publicano y le llama a ser su apóstol, hoy nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud para con los demás. ¿La de Jesús que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene? ¿O la de los fariseos que satisfechos de sí mismos ¿Juzgan y condenan duramente a los demás y no quieren mezclarse con los pecadores? ¿Guardamos nuestra buena cara solo para los simpáticos, los que no nos crean problemas? ¿O ¿Somos de los que catalogan a las personas en buenos y malas? ¿Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intransigentes? Que el Señor los bendiga.